Cómo ha pasado la vida, ya he pasado los ochenta Y poniendo buen cuidado, llegaré a los 90 Cómo he pasado la vida, yo he pasado los ochenta Y poniendo buen cuidado, llegaré hasta los noventa. He pasado de nuevo una vez más Por la cuesta donde vivía cuando va, En la cuesta del progreso número 3 Con mis padres y mis hermanos que recordé He subido al tejado de aquella casa Las magníficas vistas de esa terraza La alhambra se veía por la derecha y a la izquierda la Vega, la gran despensa. Como ha pasado la vida. Ya he pasado los 80 y poniendo buen cuidado llegaré hasta los 90. Me han venido al recuerdo aquellos juegos. Era en la placetilla donde se jugaba Mis amigos Paquito y Marino y otro Roberto Y mi hermano Jesús Y amigos que no recuerdo Y se pasaron los años del juego Después llegaron los del colegio Vamos aprendiendo y hasta más luego cuando lo sabes todo, comienza el vuelo. Como han pasado la vida, yo he pasado los ochenta. Y poniendo un buen cuidado, llegaré hasta los noventa. Ay, cómo ha pasado la vida, yo he pasado los ochenta.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 Y poniendo buen cuidado, llegaré hasta los 90, como ha pasado la vida. Yo he pasado los 80. Y poniendo buen cuidado, llegaré hasta los 90.